Listo, listo. Muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto tenerles acá con nosotros. Eh, estamos eh, hoy amanecimos con la garganta un poco inflamada, es que si de pronto escuchan raro, es porque estamos ahí so, padeciendo un poquito de la garganta, pero felices y contentos de estar aquí con ustedes. Muy, muy felices y listos para mostrarles cómo es que ustedes tienen que utilizar este gran, este gran software de Expert Moment que ya está listo para todos ustedes. Y el día de ayer recibimos eh, un PDF en el cual nos explicaban cómo es que se instala y se utiliza y el día de hoy quiero obviamente enseñárselos para que ustedes ya puedan comenzar a utilizarlo en sus propias cuentas. También en esta mañana vamos a ver cómo es que debemos de sacar nuestras cuentas de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Esto precisamente para que ustedes puedan conectarlo directamente con el Copy Trading y ya puedan comenzar. A partir de, de este lunes que abre el mercado, que ustedes ya puedan comenzar a copiar, obviamente, todo lo que son las operaciones. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Primero que nada, eh, voy a compartir mi pantalla. Y en esta, en esta pantalla quiero mostrarles a ustedes lo que es una carpeta que todas las personas vamos a, a recibir. Permítanme, eh, voy a abrir mi, mi carpeta. A ver, acá está. Eh, voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Ok, todos vamos a recibir a una carpeta que trae dos, eh, dos archivos, trae, trae esta carpeta y trae esta que dice Expert Moment cliente. Entonces ya saben, obviamente hay que descomprimirla porque va comprimida por el peso, entonces hay que descomprimirlo en su computadora, los que no tienen computadora, espérense hasta el final, al final les voy a explicar qué hay que hacer, ¿no? porque de pronto se preocupan los que todavía no tienen un computador. Si se fijan, empieza a abrir. Ahí está, está poniendo ya lo que son las letras. En mi caso, yo ya lo tengo instalado. Eh, lo único que ustedes tenían, tendrían que hacer es, de, es abrirlo, descomprimirlo en su computador. Y obviamente eh, lo que tienen que hacer es poner... Eh, bueno, tienen que dar todos los permisos. De pronto, a veces, este tipo de programas los antivirus eh, los bloquean. Entonces, si es necesario, pues de, quita tu antivirus solamente en caso de que te diera problemas. A mí no me dio. A mí no me dio problemas, pero he escuchado que de pronto este tipo de programas te pueden dar ahí, eh, al quererlo instalar, hace un choque con tu antivirus, dependiendo de tu configuración. ¿okay? Entonces, acá eh, vas a poner tu correo electrónico, el mismo que utilizas en IQ Option. Este es para IQ Option. Ahora, después vamos a explicar. ¿No, ¿no me escuchan? ¿No? ¿Ya? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Va. Entonces, o oh, no se ve, no se ve. ¿No se está viendo la pantalla? Sí, a ver, voy, vuelvo. Ok, a ver, ¿va, va de nuevo. Lo voy a volver a compartir. Ok, perfecto. Les comentaba entonces, esta primera es para IQ Option. Ahora explicamos los demás brokers. Ok, vamos a empezar con IQ Option. ¿Sale? Para que los que van llegando a la sesión no piensen que, que obviamente que estamos cambiando y cosas así. No, eh, acuérdense que la compañía tiene tres modelos de negocio. El primero es eh, un copy trading para lo que es opciones binarias. El segundo, en este caso, ustedes pueden elegir si lo quieren utilizar con IQ o si lo quieren utilizar con Binary. Los países donde no se aceptan las opciones binarias, entonces tendrán que buscar un broker que les permita utilizar MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Entonces no se preocupen, eh, para todos hay un producto. Por ahí eh, ayer eh, uno de nuestros líderes, Marcelo, nos hablaba de un broker que es legal y permitido en España eh, y en Estados Unidos. Entonces por ahí ya se está evaluando esa oportunidad. Y en caso de que, de que sea obviamente viable, esa es la que van a poder utilizar. Sin embargo, acuérdense que Expert Moment no recomienda ningún broker. Expert Moment solamente es un software y cada quien decide dónde lo utiliza. Hoy les voy a explicar el software para eh, lo que es IQ Option, pero igual como es este software, exactamente igual, es el software para Binary, es exactamente igual. ¿okay? Entonces, si entienden este, entienden el de Binary. ¿okay? Sin embargo, esta primera, eh, digamos, faceta que vamos a recibir el día de hoy, esta primera fase, es obviamente para IQ Option. Y los que estamos en Binary, vamos a hacerlo por MetaTrader 4 esta semana, en lo que nuestro sistema hace su actualización automática y en esa actualización, o sea, la versión 1.1... Entonces, en esa versión 1.1 ya van a poder enlazarse al mismo tiempo en IQ Option y en Binary, en esta misma plataforma. ¿ok? Por eso es importante que lo que van a ver hoy lo van a aplicar exactamente igual en Binary y en IQ Option. Así es que este ejemplo es con IQ Option. Obviamente acá van a tener dos opciones, una que va a decir IQ Option y otra que va a decir Binary. ¿Okay? Entonces, pones tu correo electrónico. Esto es muy importante. Tu correo electrónico debe de coincidir con el correo con el que estás registrado en Expert Moment. Oye, yo no puse el mismo correo. Bueno, entonces tendrás que cambiar en Expert Moment tu correo electrónico, solicitar que te lo cambien para que sea el mismo correo electrónico. Porque el sistema, para vida de que se enlace con Expert Moment y para vida de que se calcula lo que es tu profit y el 50%, es necesario que el correo coincida entre tus tres plataformas. ¿Ok? Entonces vamos a darle. Entonces, ya que pusiste tu correo electrónico de IQ Option, y tu contraseña de IQ Option, vas a dar clic en conectar. La primera vez va a ser un poco lento, la primera vez, ¿ok? Ya después es muy rápido. Como vieron conmigo, entró muy rápido, ¿ok? Solo la primera vez va a ser un poco lento para que no se estresen. Ahora ya entra muy rápido. Entonces te aparece tu capital y te aparece obviamente el stop loss y el take profit, ¿ok? Entonces en este momento obviamente no hay operaciones abiertas, ¿no? Es sábado. Entonces, eh, acá tenemos eh, un par de opciones que les voy a mostrar. Como ven acá abajo, dice muy bonito, ¿no? 2021, Expert Moment, todos los derechos reservados. Eh, obviamente, como yo les había comentado, es un, es un software hecho por la compañía. Eh, para los que no saben, IQ Option no maneja MetaTrader 4 ni MetaTrader 5. Entonces, la opción de Copy Trading es técnicamente eh, imposible para IQ Option. Sin embargo, ese es parte del desarrollo de la compañía, que obviamente ese es el algoritmo que estamos utilizando. Okay. Entonces, acá vamos a entrar. Eh, por acá tienes la opción del gráfico. Entonces, acá de este lado, eh, tú puedes abrir lo que es un par de estadísticas. Obviamente, esta está este, en, en la opción Demo. Eh, por acá tienes lo que son eh, ajustes. Eh, estos ajustes que están acá te permiten a ti poner... Porque recuerda que Expert Moment no es una compañía de inversiones, es como si tú fueras el trader. Entonces, acá tú puedes poner el valor de cada operación. Es decir, tú puedes decir, yo quiero que todas mis operaciones, sin importar lo que utiliza el trader, yo quiero que todas mis operaciones sean de un dólar o dos dólares o, o lo que tú quieras. Tú, tú vas a mandar, tú, tú vas a programar lo que es tu algoritmo. También tú puedes permitir lo que es el martingala y, o anti-martingala. Tú lo puedes acá poner. Es, todo eso es gestión tuya. También puedes poner lo que es gestión de riesgos y tú puedes poner cuánto, hasta qué número de ganancias quieres detenerte para detenerlo manualmente o hasta qué número de pérdidas quieres detenerlo manualmente. Obviamente, mi recomendación es que no muevas nada porque al final del día hay una gestión y obviamente quien sabe, pues es quien está controlando y manejando la cuenta. ¿no? Entonces, eh, por acá, en esta otra opción, te permite abrir lo que es el gráfico de IQ Option entonces, acá eh, tú haces, eh, si se fijan acá, permitimos todos los accesos. Voy a dar en permitir acceso. Entonces, te abre literalmente la pantalla de IQ Option, pero desde el software de la compañía. Con esto, los únicos permisos que tú le estás dando a la compañía no son hacer retiros, no, no te pueden quitar tu dinero. De hecho, para hacer un retiro es necesario que la cuenta, para empezar, coincida con tu nombre. Eh, segundo, eh, te envía... Puedes poner un código, dos factores, ya sea un SMS, ya sea un 2FA eh, al final un correo electrónico. Al final, recuerda que tú eres el que cuidas tu dinero y Expert Moment no le importa dónde tengas tu dinero. Acá el que manda eres tú y tú decides dónde lo vas a poner. Entonces, acá, por ejemplo, tú puedes abrir lo que es tu gráfico y tú puedes ver las operativas en tiempo real. Entonces, si el trader en este, en este momento, los traders, metieron una operación que han estado haciendo pruebas, obviamente, todos estos días. Si ellos en este momento hicieron una operación, tú podrías verla, ¿no? Tú puedes hacer esto más grande este, y verlo, obviamente, más grande. No operen ustedes, no pongan operaciones manuales. Eh, ese es un tema que por ahí en términos y condiciones se va a manejar. Porque por ahí mucha gente en Binary hizo operaciones manuales. Entonces, no deben de hacer operaciones manuales. Eh, destinen una cuenta exclusiva para Expert Moment. Si la vas a, a, a poner, no pongan ustedes operaciones manuales porque sí puedes poner una operación manual, pero no debes de hacerlo. Si ustedes se fijan, mira, yo acabo de poner una ahí, ya hice una operación manual. Entonces, yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo. Entonces, pero no debemos de hacerlo, ¿ok? porque entonces recuerdan que el riesgo, entonces, pues ya no vas a poder tú decir, obviamente, que el software no funciona si eres tú el que estás quemando tu propia cuenta. Entonces, acá eh, lo recomendable es que nadie eh, ponga operaciones manuales, ¿ok? Eh, obviamente para el que no sabe mucho, yo lo único que le recomiendo es que ni siquiera lo abra, simplemente con que se conecten y lleguen a la página principal, eh, solamente con que ustedes hagan eso, ustedes ya están ahí listos para copiar operaciones. No tienen que hacer nada, no tienen que mover nada, solamente con entrar a la cuenta en automático se copia. Si ustedes no mueven nada acá en los ajustes, entonces toda la operativa del trader se va a mover de la siguiente manera. Si el trader pone una operación con el 1% de su cuenta del trader, a ti en automático te va a hacer en la multiplicación. O sea, si el trader tiene una cuenta de 100 dólares y tú tienes una de 1000 y él está poniendo un dólar por cada 100, a ti te lo va a poner 10 veces más, ¿ok? De 10 dólares. Entonces hace la multiplicación instantánea. Para los que quieren hacer interés compuesto, no se preocupen. En automático el software detecta cuánto dinero tienes y entonces dice, ok, Jorge Rivera tiene 507 dólares y entonces hace la multiplicación basada a 507 dólares. ¿Para qué? Para que se utilice obviamente el 1% sobre el can la cantidad que Jorge va teniendo en todo momento. Entonces, es la manera de hacer interés compuesto con este sistema. Entonces, acá te van a aparecer todas las opciones abiertas. Ahora, esto es en una cuenta demo. Acá de este lado, eh, en donde está este, esta D, tú vas a... Cuando cambias, te fijas que dice una R. Es cuenta real. Ahí ya cambias a cuenta real. Entonces, cuando quieres poner dinero real, ya nada más cambias la D por la R. Se pone verde y listo. Acá del lado de abajo tenemos un botón que siempre debe estar encendido. Acá del lado derecho y abajo dice on, ¿ok? Entonces es importante que siempre este botón que está acá abajo esté en on, ¿ok? Es importantísimo para qué? Para que puedas copiar toda, toda, toda la operativa en este caso de los traders. Entonces eh, técnicamente ese es el software, es muy fácil de utilizar. Lo único que ustedes tienen que hacer técnicamente es instalarlo. Entonces esto forzosamente tiene que ser en una computadora. Okay. Los que no tienen computadora tienen dos opciones. Una, y eso es tema de ustedes, recuerden Expert Moment solo es un software. Ok, Expert Moment no te recomienda que utilices un VPN, no te recomienda que hagas algo ilegal en tu país. Expert Moment solo es un software. Ok, Tú decides cuál es el servidor que tú quieres utilizar, pero algo que les puede venir muy bien es utilizar un VPS. El VPS es una computadora virtual. Ustedes pueden comprar un VPS que cuesta, hay desde un dólar al mes a 10 dólares, depende cuál es el espacio que requieres. Y estos VPS te permiten a ti que puedas eh, utilizarlo como una computadora virtual. Entonces, en esa computadora virtual eh, tú puedes poner lo que es el software y entonces así no tienes que prenderlo y apagarlo. Podría estar prendido todo el tiempo para que no tengas que tener una computadora prendida todo el tiempo. O sea, esto lo puedes ahorrar, obviamente, teniendo ese BPS. Entonces, todo esto ya nos van a ayudar los líderes. Por ahí tenemos a Marcelo, que es un extraordinario capacitador en tecnología. Le vamos a pedir, obviamente, que nos ayude con tutoriales de cómo es que ustedes, los que no tienen una computadora, pueden utilizar eh, lo que es un servidor virtual. Él nos va a estar apoyando, le vamos a pedir que nos apoye con capacitaciones. Y bueno, ahora no se preocupen, los que son para IQ Option, este es el de IQ Option. El de Binary va a funcionar igual, solamente que en esta primera versión lo pueden utilizar con IQ Option solamente. Una persona eh, que se inscribe con una membresía gratis podría utilizarlo en una cuenta demo. De hecho, lo que se recomienda es que todo el mundo lo pruebe la primera semana con una cuenta demo. Pruébenlo con cuentas demo porque el, el capital demo, pues obviamente no te cuesta, es un, es un demo y ese capital eh, la gente podría ver la operativa real del trader y con eso darse cuenta si es rentable o no es rentable, si quiere o no quiere seguirlo para que la gente no tenga que arriesgar su propio capital para ver beneficios. ¿Ok? Entonces, todo el mundo podría copiarlo en demo sin necesidad de poner dinero real eh, solamente unos cuantos días. Ahora va a haber eh, obviamente, hay un fee este que tienes que pagar, aunque tú solamente utilizaras una cuenta demo, va a haber un pequeño fee. ¿Por qué? Porque recuerda que para el plan de ganancias estás utilizando el servicio de la compañía. Entonces, si tú no le pones dinero real a tu cuenta como mínimo 100, entonces obviamente tendrías que pagar un pequeño fee, que es que está impactado en las licencias, que es como de 10 dólares. Ok, entonces tú tendrías que pagar ese fee, pero podrías utilizarlo en un demo y de esa manera puedes ver la operativa. Y todas las personas que tú invitas pueden ver la operativa sin poner su propio dinero real. Ok, entonces esta es la de IQ Option y es igualita para Binary, es igualita. Solamente que esa se va a actualizar en la versión 1.1 la próxima semana, ¿ok? Entonces, mientras que va a pasar con los de Binary, pueden operar con MT5 y voy para allá, ¿ok? Entonces, este es eh, Expert Moment, el software que funciona básicamente con dos algoritmos, ¿ok? Con los con los algoritmos que, que son las APIs, en este caso de IQ Option y las de Binary. Okay. Entonces, ustedes podrían utilizar este para esos dos brokers. IQ Option... Bueno, perdón. Expert Moment no te recomienda como tal un broker u otro broker. Tú puedes decidir cuál es el broker que tú quieres utilizar. O sea, depende de ti. Ahora, esto es muy importante, chicos. Recuerden algo. <coughs> Hay muchos brokers en el mundo. Por ahí algunos de ustedes nos han llamado <coughs> para ofrecernos algunos brokers. En todo el mundo. Entonces, ustedes pueden utilizar el broker que ustedes quieran, porque Expert Moment no es responsable del broker que tú decides elegir. Si de pronto, vamos a poner un ejemplo, tú decides utilizar el broker que se llama, no sé, Juanito. ¿Ok? Se llama Juanito tu broker. Entonces, tú decides utilizar ese broker. Entonces, si tu broker no te quiere pagar o tienes problemas para depositar o, o retirar, es, ese es problema tuyo con tu broker. Expert Moment solo pone el software, ¿ok? Ahora, ¿qué voy a hacer yo y qué recomiendo hacer yo? Yo voy a utilizar como líder, ¿eh? no, no lo está diciendo la empresa, yo voy a tener mi dinero diversificado. Yo voy a trabajar con lo que es IQ Option y lo que es Binary y lo que es MetaTrader 4 o 5. ¿Por qué? Porque de pronto la gente te va a preguntar, este, y, oye, ¿cómo funciona el de IQ Option? Y no vas a saber qué contestar si obviamente no lo estás utilizando. Entonces, eh, además, eso te va a dar mucha tranquilidad porque tú podrías, en ese momento, tú puedes decir, mira, en Binary no nos dio este, este día nada y en IQ Option sí. Y entonces ahí sabes que el que falló no es la compañía, el que falló en este caso fue el broker. Entonces, por eso es que valdría la pena que tengas los dos, um, los dos sistemas obviamente conectados. Ahora, eh, les tengo una buena noticia. Eh, cuando hablamos de que tienes un límite hasta 150, por ejemplo, puedes utilizar los tres al mismo tiempo. O sea, tú podrías utilizar lo que es un eh, Binary y IQ Option al mismo tiempo, sin pagar un peso más. O sea, incluso con la licencia gratis, tú podrías utilizar eh, Binary y podrías utilizar también lo que es IQ Option. Tú puedes utilizar los dos. Y además a la red como líder nos conviene porque obviamente vas a ganar doble comisión. Entonces, porque vas a ganar el 50% de Binary y el 50% de lo que es, obviamente, IQ Option. Entonces, obviamente, acá lo que nosotros decimos es, reutiliza el broker que tú quieras, el algoritmo eh, funciona en ambos. Y obviamente las operaciones que se hacen en cada broker son diferentes porque no son las mismas monedas que tiene Binary o que tiene IQ Option. ¿no? Por ejemplo, IQ Option tiene mercado OTC y, y Binary, por ejemplo, tiene un mercado eh, que son los índices. En, de volatilidad. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, pues son dos diferentes sistemas, pero los dos se operan de manera, este, obviamente, este, diferente, ¿no? O sea, no, no están conectadas como tal. Al final son los mismos Master Traders, pero lo están operando, obviamente, en dos, este, situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente hay un margen de diferencia entre un broker y otro, ¿no? En el precio es, es pequeño, pero al final ese pequeño margen podría hacerte perder la operación. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos ahora para Forex. Para Forex eh, funciona de la siguiente manera. Ya, ya expliqué entonces el de IQ Option y Binary, ¿ok? Entonces, todo mundo lo va, lo va a recibir. Este, eso sí, hasta donde yo sé, el día de hoy nos lo van a enviar por correo electrónico. Sin embargo, no puedo decirte la hora ni puedo decirte, obviamente, este, cómo va a estar todo, porque no depende de mí. Pero hasta donde yo tengo entendido, el día de hoy lo recibimos y la próxima semana, el viernes, automáticamente va a haber una actualización. Todos deberán actualizar el software para que ya se pueda conectar con Binary. O sea, es una actualización como la que haces en tu celular. ¿Ok? Es una actualización automática que vas a estar haciendo porque es un software. Entonces, uh, los que no tienen IQ Option, que repito, yo recomiendo que todos por lo menos abran una cuenta con una cuenta demo, ¿ok? Para que de pronto lo puedan probar gratis. Al final es gratis y no le tienes ni siquiera que poner un, un capital. Entonces, vayan y pruébenlo, por lo menos en su cuenta demo, para que vean la operativa real del trader en este caso. Y eso es Biku option y Binary. Ahora vamos a MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Para eso tenemos dos opciones, ¿ok? Y eso es muy fácil. A lo mejor para muchos esto puede parecer complicado al principio, pero es lo más fácil del mundo, ¿ok? Entonces, eh, recuerden que ustedes van a elegir el broker que ustedes quieran, ¿ok? Expert Moment no les va a recomendar un broker, pero vamos a poner un ejemplo con Binary, ¿ok? Eh, si ustedes quisieran utilizar Binary, lo que ustedes tienen que hacer es entran acá este, con su eh, cuenta. Dame un segundo, voy a entrar a mi cuenta. Eh, voy a poner acá nada más mi contraseña. Y listo. Ahora ya voy a compartir mi pantalla. Entonces, ustedes lo que van a hacer es van acá donde dice Operar. Y acá donde, donde dice Operar está Metatrader 5. Para los de Binary. Entonces, te vas a donde dice MetaTrader 5 y acá está el panel de MetaTrader 5. ¿Ok? Entonces, recuerden, entran a su cuenta, operar y acá está MetaTrader 5. Cuando entras a MetaTrader 5, acá te permite ver si lo que quieres es una cuenta eh, de prueba o quieres una cuenta real. ¿Ok? Entonces, obviamente, para copiar acá en Binary no se puede copiar con una cuenta demo. Tiene que ser una cuenta real. ¿Ok? Entonces, vas a ir acá donde dice nueva cuenta y vas a crear cuenta real, en este caso, y acá te da tres opciones de cuenta. La que vas a elegir es la que dice financiera STP. ¿Por qué? Porque esta opción, este, financiera STP, es la que tiene liquidez. Ok, todo tu dinero se va al proveedor de liquidez. Eh, por ahí algunos saben lo que esto significa. Para los que no saben, permítanme contarles que la mayoría de los brokers, sobre todo en opciones binarias, manejan algo que se llama Maker Maker. Entonces, a ver, y esto es bien importante, líderes. Esto es muy importante. Sería irresponsable de nuestra parte como líderes que le digamos a un inversionista grande que ponga 20 mil dólares o algo así en un broker que es Maker Maker. Sería irresponsable. ¿Por qué? Porque el broker no va a querer pagarle cantidades eh, tan grandes de pronto o, o va a hacerse la cansada de pronto al inversionista. Capitales grandes van a, eh, al proveedor de liquidez siempre. Entonces, puedes hacerlo con cualquier broker, pero asegúrate de ir en proveedor de liquidez. ¿Ok? Proveedor de liquidez. ¿Por qué? Explico esto nuevamente. Eh, recuerda que al ser un broker con proveedor de liquidez, el dinero se va directo al mercado y entonces es el mercado, los proveedores de liquidez, los que tienen el capital para pagarte tus rendimientos. Entonces, todos los fondos grandes líderes que vayan a poner, pónganlos siempre en cualquier broker que ustedes quieran, en el que ustedes tengan confianza, pero que sea un broker que tenga proveedor de liquidez. ¿Cómo lo saben? Me pregunta Mauricio. ¿Cómo lo sé? Así como acá dice... De hecho, lo vuelvo a compartir. A, a, acá, por ejemplo, en, en, en lo que es Binary, aquí te dice... Este, cuando creas una cuenta MetaTrader 5, acá te, te da las tres opciones. De hecho, hay, uno, hay un lugar aquí, mira, donde dice ¿Qué cuenta es más apropiada para mí? Eh, quiero que lo lean conmigo. <ríe> dice, mira, financiera. La cuenta financiera ofrece a los traders nuevos y experimentados un alto apalancamiento. Pero acá nunca habla de liquidez. Después viene esta, la que yo les dije, la financiera STP. Mira lo que dice acá. Eh, dice la cuenta financiera STP dice es una eh, es una cuenta a book 100% donde sus operaciones se transfieren directamente al mercado. Si ¿Sí ven esto, dice donde sus operaciones se transfieren directamente al mercado, lo que brinda acceso directo a proveedores de liquidez Forex. Así dice. Ok, entonces yo recomiendo, yo recomiendo que busquen el broker que ustedes quieran, pero asegúrense que tiene acceso directo a proveedores de liquidez para que no te pase que de pronto el bro tu broker, el que tú escojas, pues no te quiera pagar. Entonces acuérdense que acá Expert Moment no te va a robar, ni siquiera te puede quitar un solo peso, porque tú trabajas con el broker que tú quieras. Entonces, pero sí, asegúrate de escoger un buen broker. Entonces, cada quien escoja. Yo, el broker que yo utilizo, pero no con eso quiero decir que tú debes de utilizar el, el mismo que yo, ¿ok? Yo utilizo eh, un broker que se llama XNEX, Es el que yo utilizo. Pero cada quien puede utilizar el que quiera. XNEX, eh, lo que a mí me gusta de XNEX es que, Permite retirar cualquier cantidad en cualquier momento. El retiro tarda siete minutos y lo puedes hacer con Bitcoin, por ejemplo. Y el, tanto el depósito como el retiro es muy rápido. Y te regalan, eh, ojo con esto, yo tengo un link. Los que lo quieran se los puedo enviar porque tengo un servicio gratuito donde regalan un BPS Te regalan el BPS Entonces, los que quieran el BPS para usarlo, para IQ Option, para, o sea, para poner el, el, el, el, el, ¿cómo se llama? Para poner esto. Entonces, pueden utilizar ese link. Y con ese link les van a regalar un VPS de por vida. Siempre y cuando ustedes mantengan... Ahí te pone como los mínimos que debes de mover al mes, pero son cantidades pequeñas. Entonces, ustedes pueden utilizarlo. De hecho, eh, podemos invitar cuando gusten, obviamente, a, a alguien de ellos, del corporativo de ellos, para que ellos les expliquen. Y ahí ustedes se ahorran $15 o $20 al mes. Y ahí ustedes, los que no tienen una computadora, ahí en ese VPS pueden poner el software de la empresa. Entonces, así ya no tienen que comprar, obviamente, un nuevo BPS. Entonces, se ahorran como 15 o 20 dólares cada mes. Entonces, es gratis. Entonces, hay muchas opciones. Por ahí Marcelo Cáceres nos hablaba de uno eh, de Amazon, de hecho, que creo que cuesta un, un dólar. Creo que ese cuesta como un dólar más o menos y hay varias eh, opciones ahí muy interesantes. Entonces, ya al final cada quien va a decidir dónde pone su dinero. Recuerden que eso depende de ti. Nosotros como líderes, por ejemplo, Luis Arango, creo, este, me hablaba de un, de un software, perdón, de un broker allá en, en, en, en Colombia, que ellos conocen que es muy famoso, que creo que tiene por allá un, un convenio con, con los bancos eh, de Sudamérica. Entonces, de pronto, si ustedes, los que son del equipo de Sudamérica, Pueden utilizar ese broker. Mientras el broker tenga MetaTrader 4 o MetaTrader 5, se puede conectar. ¿Ok? Entonces allá ustedes deciden cuál. Ayer Marcelo nos envió uno este que creo que es de, en París. Creo que es en París. Este, pa bueno, perdón, para gente de Italia y, y Europa y creo que gente de Estados Unidos. Entonces, esos tipos de brokers está bien. Ustedes como líderes recomienden el que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, sí, sí ahora les regalo los, los links. De hecho, um, permítanme buscarlo, eh, les voy a compartir, le, les comparto Xnex y ahora les, les mando, el, les mando el, el, el link, ¿ok? Este, voy a compartir Xnex um, ahora mismo y denme un segundo, porque acá yo voy a entrar a mi cuenta de, eh, de Xnex, por ejemplo, para que vean más o menos cómo es. Eh, acá, por ejemplo, usted puede, yo le puse, usted le va a poner un nombre a su cuenta, ¿ok? Yo le puse expert moment. Entonces, ¿cómo creas una cuenta de MetaTrader 4 o MetaTrader 5? Es súper fácil. Una vez que estás dentro de tu cuenta, lo único que tienes que hacer es ir acá donde dice abrir cuenta. Entonces haces clic aquí donde dice abrir cuenta y acá te pregunta si quieres una cuenta real o una cuenta demo. Entonces, en este caso vamos a escoger una cuenta real. Ok, entonces vamos a utilizar ya sea MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Ok, entonces en este caso yo voy a poner MetaTrader 4 para el ejemplo. Hay varios tipos de apalancamiento, el que recomienda en este caso el trader es 1.000, eh, bueno 1.600, depende de tu broker porque cada broker cambia. Por ejemplo, XM es 1.500, pero acá por ejemplo podría ser 1.600, pero es entre 1.600 y 1.000 el apalancamiento que puedes utilizar. Entonces vamos a ponerle 1.600, por ejemplo, la moneda vas a poner dólar estadounidense en el alias de la cuenta que tú le puedes poner como tú quieras, ¿no? Porque eso es para ti, para que tú lo veas. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, aquí, Expert este, Moment. Ah, me lo guardó. <risa> perdón, ya, ya tengo mi cuenta muy rápida. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Perdón, este, le di Enter sin querer. Entonces, MetaTrader 4, le va a poner apalancamiento 1.600, por ejemplo. Acá tú le pones un nombre, no sé, Expert Moment, por ejemplo. Este, no se le va a poner Expert Prueba. Y acá tú vas a crear una contraseña, la que tú quieras. Entonces, acá, por ejemplo, yo le puedo poner Prueba 1. Entonces, esto este tú lo vas a, a enviar, por ejemplo, a la compañía. Bueno, acá me está pidiendo que ponga una mayúscula. Lo voy a poner así. Prueba 1, 2. Ahí está. Entonces esto, lo que tú vas a enviar a la compañía va a ser esto. Entonces le das en crear una cuenta y cuando das en crear una cuenta te va a aparecer. Acá está. Mira, déjame nada más refrescar mi, mi página y acá está. Mira, expertos prueba. Y aquí lo que tú tienes que enviar a la compañía para que se te conecte con el algoritmo es aquí en esto. Tú lo vas a dar donde dice información de la cuenta. Entonces esto es lo que tienes que enviar a la compañía. El servidor, que es este. Ok. La cuenta MT4, que es este. Ok. El alias no es necesario. El tipo de cuenta no es necesario. El apalancamiento no es necesario, pero sí la contraseña que elegiste. Por eso utiliza una contraseña que sea diferente a la contraseña con la que entras al, al broker. O sea, porque esto tú lo puedes crear. Entonces, pon cualquier contraseña, la que tú quieras, okay Entonces, eh, ya que envías esto, ya la compañía te conecta directamente el servicio de copy trading. Ahora, la compañía, como ya saben, no te puede quitar eh, tu 50%, ¿sale?, de ganancias. La compañía, al final de la semana, por medio de la oficina virtual, te va a solicitar tu 50% de profit, pero en la oficina virtual. Ahora, esto es primera versión, o sea, versión 1.1. Entonces, ya les mostré lo que es Expert Moment para IQ Option. La, en la versión actualizada la próxima semana vas a ver eh, Expert Moment con Binary también. Y en la siguiente versión, en la 1.2, entonces ahí ya va a estar automáticamente para que tú entres y digites lo que es, obviamente, esta información de la cuenta. Pero no por eso tú no puedes todavía copiarlo, o sea, tú ya puedes empezar a copiar a partir del de día de lunes. O sea, a partir de este lunes todos ya pueden copiar las operaciones. Y el, la siguiente semana, o sea, esta próxima semana, ustedes ya van a poder eh, hacer su pago de profit y, por ende, ya vamos a tener todos comisiones la próxima semana. Entonces, ya la próxima semana todos cobramos comisiones de nuestro equipo y ya obviamente ya todos vamos a traer por ahí dinero. Eh, otra cosa que deben de analizar es los spread, eh, los spread que cobran lo que son las... Um, las ¿Cómo se llaman? Los brokers. Por ejemplo, eh, Exnex, por ejemplo. Exnex cobra eh, nada por, por operaciones, a menos que tu cuenta pase de operaciones por un lote. Entonces, mientras tus operaciones no estén pasando más que un lote, no te van a dar, eh, no te van a cobrar en este caso, ok, este, ninguna comisión. Eh, obviamente sí te cobran una comisión al, al retirar tu dinero, pero no te cobran eh, una, no te cobran una comisión por operaciones. Entonces, de pronto hay brokers que te cobran un, un spread y un, swim, eh, un swap, perdón, muy caro. Entonces, vale la pena que ustedes estudien bien cuál es el broker que quieren este, este, manejar. Eh, porque de pronto ahí podrías ahorrarte eh, o ganar un poquito más por las comisiones. ¿no? Hay, hay brokers que te cobran neto por operación y en estos casos que yo expliqué, no. En el caso de IQ Option, en el caso de Binary y en el caso de, de Xnex, por ejemplo, no te cobran exactamente nada por operación. Ok. Y muy bien. Y a ver, Andrés, ya, ya expliqué lo de las cuentas de Binary. Este, por ahí se te va a conectar ya a partir de mañana. ¿Vale? Este, ya nada más es cuestión de que lo este, pongan. ¿Sale? Muy bien. Y pues nada, esas son las tres opciones. ¿Ok? Esas son las tres opciones para que ustedes se puedan conectar. Es realmente muy sencillo. ¿Sale? Sí, sí pueden utilizar Deriv. Sí, sí, sí, Oscar. La empresa tiene tres, tiene tres servicios. Exactamente. Este es uno, obviamente. Es el de binarias, ok, que ahí tú decides el broker. Hasta ahora hay dos, pero por ahí hablaban ustedes que, que hay opciones para los que están en Europa y eso. Entonces, hasta hoy solo hay dos opciones, pero eh, no, yo no digo que no va a haber más en el, en, en el futuro cercano, pero ahora solamente son esos dos y tú decides con cuál. O eh, Forex y tú decides, ok, si es MetaTrader 4 o MetaTrader 5, tú lo vas a elegir. ¿En base a qué lo vas a elegir? Si el broker que tú utilizas, ¿ok? Si el broker que tú utilizas eh, no maneja MetaTrader 4, no te preocupes. Tú, tú eliges trabajar con el MetaTrader 5, el que tu broker funcione, ¿ok? Y a ver, me preguntan, ¿el software debe estar 24-7? Ok, en el caso, en el caso de, de IQ Option, o sea, el software, como va en una computadora, eh, no necesariamente 24-7, podrías, si no tienes un BPS, podrías abrirlo todos los días, encenderlo y darle por ahí, ¿vale? Este, pero pues ya eso va a depender de ti, ¿vale? Um, ¿Qué más? A ver, tengo muchas preguntas. Este, dice, con Binary podríamos usar Metatrader 4 o el 5, el 5. Dice, mi computadora debe estar encendida todo el tiempo. En el de IQ Option sí, en los demás no necesariamente. En Metatrader 4 y Metatrader 5 no, nunca, porque todo se conecta en un servidor BPS que tú no pagas, lo paga la empresa. ¿Ok? Entonces, los que no saben cómo conectarse, no se arriesguen. Váyanse a MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para que no tengas que estar encendiendo nada. ¿Ok? Eh, los que no saben de pronto ay, poner el sistema y eso, váyanse directamente a MetaTrader 4 o MetaTrader 5. ¿Ok? Los que no tienen una computadora lo van a hacer así. ¿Va? este, A ver qué más... Dice, buenos días, con diferentes brokers se producen diferentes porcentajes de ganancia. Sí, yo lo que les recomiendo es que utilicen uno de esos brokers, esos tres brokers. Ahora, ¿sabes qué es lo que podrías hacer? Podrías de pronto solicitar que te conecten eh, una prueba. O sea, no sé, con un tú como líder utiliza, no sé, un broker. Haz una prueba por una semana y entonces ya ahí vas a ver las diferencias de lotaje, las diferencias de spread y de pips. Entonces, igual hagan una prueba ustedes. Digo, al final de eso se trata, ¿no? que ustedes analicen cada quien la mejor opción. Recuerden que Expert Moment no puede recomendar un broker, es, son, es un software solamente. Y, y entonces acá puede pasar que la gente de pronto quiere que la empresa le responda si su broker no le quiere pagar. Entonces, por eso la empresa dice, a ver, ustedes utilicen el broker que ustedes quieran, si tu broker te paga o no te paga. Tú a Expert Moment haces tu pago de tu bolsa de tu 50%, porque así al final, obviamente, pues seguimos todos generando ingresos, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Entonces, de pronto yo les recomiendo mucho esa parte. ¿Ok? Yo, yo les recomiendo esa parte. Muy bien. Este sí, ustedes pueden pasarse. A ver si me están preguntando que los que eh, tienen su saldo ahí, Sí, ustedes nada más ahí cambian eh, a MetaTrader 5, ustedes pueden hacer ahí la conversión. Por ahí, nuestro por ahí tenemos muchos líderes que tienen mucho, mucho, mucho, mucho, este, mucha experiencia. Hay traders aquí, igual si ustedes traders nos pueden ayudar haciendo tutoriales y videos, se los agradecemos mucho. Nos queremos dejar ayudar de ustedes. Tenemos, por ejemplo, a Marcelo. Que, este, que trae una vasta experiencia ahí. A Luis Arango traemos mucha gente. Así es de que líderes, de verdad, este, ustedes pueden apoyarnos, ¿vale? Dice, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Dice, ¿ya puedo bajar otro MetaTrader en mi PC? Sí, ustedes ya pueden bajar todos los MetaTrader que quieran. ¿Vale? Se si no importa que tenga binary, si lo uso en MT5, empezar. Y otra cosa, nosotros la semana pasada la compañía dijo que nos iba a recompensar. Ah, todo eso es directamente con la compañía, porque no fue tema de la compañía, es un tema con binary. Repito, la compañía no tiene un convenio con ningún broker, ¿vale? Esto ya depende de ustedes y el broker que ustedes quieran elegir. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, eh, obviamente, pues ya esa es la información. Desconozco yo en qué momento del día nos van a enviar lo que es el software Hay que estar obviamente pacientes Tengo entendido que va a ser hoy eh, Obviamente yo ayer recibí el mismo PDF que ustedes Entonces hay que estar listos para el día de hoy que nos envíen eh, lo que es el software ¿Okay? No sé a qué hora es, pero sé que va a ser hoy Y este, a ver Marcelo, ¿quieres hablar? Dale, este, déjame, dejo de, dejo, voy a pausar la grabación Nada más para que esto quede como una capacitación Y ya lo puedan ver en el futuro grabado ¿Vale?